Caminamos, solo caminamos. Vamos hacia cualquier dirección. Vamos a intentar buscar una neutralidad en nuestro cuerpo. ¿Qué significa eso? Significa que suelto mis manos, significa que mi mirada es al frente, pero que el género, al mismo tiempo, abarca los lados. Significa que aunque percibo el espacio, no estoy interactuando ¿no? en este momento, o sea que si se me atraviesa el rostro de un compañero una compañera, no me guiño el ojo, ni nos hacemos caritas, no, estoy neutro, neutra. Procuro estar lo más neutra posible, voy a respirar suave por la nariz, voy a intentar llenar de aire todo mi abdomen, Voy a vaciarlo también suave por la boca. Suelto mis manos, no agarro nada. Abro mis hombros. y trato de soltar. Tensiones de la espalda alta. Mirada neutra. Observo mi caminar, cómo se mueven mis. del espacio, evito solo hacer círculos o movimientos monótonos, voy y exploro otros lugares del espacio, me disperso, pero estoy concentrado, estoy concentrada ahí en, en donde estoy, camino hacia todas las direcciones. mi mirada, cómo se mueve mi cadera, mi pecho, estoy encorvado hacia adentro, estoy muy puesto hacia afuera, estoy con la mirada tensa, estoy con una pequeña sonrisa o estoy, ¿cómo estoy? Estoy amarrado de las manos, estoy suelta, estoy suelto Una escalera Procuro que mi mirada vaya en... Puedo tocar, con todo mirada al frente. Respiro con profundidad. verdad mirando. Bien. Siguiente paso. Vamos a subir en puntas. Seguimos ahí. Vamos a subir en puntas y vamos aquí a caminar en puntas lo más alto que podamos y vamos a sentir la diferencia de cuando estábamos bien puestos en el piso y ahí soltamos un poco los brazos se mueven un poquito más se balancean un poquito más ambos brazos, observamos otra vez nuestro caminar ahora, como estoy poniendo las piernas como están moviéndose las rodillas Intento soltar los hombros, intento dejar libres mis brazos. Mismo. Vamos caminando. Vamos a experimentar en estas puntas pasos muy chiquititos, muy chiquititos, muy chiquititos. Y vamos a ver la diferencia, muy chiquititos. Sigan explorando todo el espacio. Pasos muy chiquititos. De pronto podemos ir a pasos bien largos en esta misma posición de pies en puntas. Pasos bien largos, pasos bien largos. Y entonces voy a intercalar pasos bien largos, chiquititos. Bien largos, chiquititos. Bien largos, chiquititos. Y me doy cuenta que sucede con mi cuerpo. Me doy cuenta cómo cambia. Y trato de pensar o de imaginar o de sentir qué estoy haciendo, en qué situación me puedo poner en algo así. Bien, ahora vamos abajo y vamos en talones. Vamos a caminar en talones vamos a ver qué cambia ahí el peso de mi cuerpo, hacia dónde se va mi cadera como estaba anteriormente ahora como se encuentran mi pecho sigo soltando mis brazos recuerden no hacer movimientos monótonos o desplazamientos monótonos busquen esparcirse en el espacio busquen irse a otras direcciones bien arriba las puntas de los pies bien puestos los talones en el piso sientan la madera Debajo de sus talones, sientan la energía de sus pies en el piso, suelten los brazos. Y entonces, aquí, caminen rapidito, rapidito, rapidito, rapidito. rapidito lento posible y de repente rapidito, rapidito, rapidito, rapidito, rapidito y dejo volar mi imaginación como que soy acá, rapidito, rapidito, rapidito, más rapidito, que eso, más rapidito, más rapidito, eso, eso, eso, eso, eso, eso, eso. que parte de mi cuerpo se mueve, bien, descanso los pies en el piso, suelto, camino pero sigo concentrado, me disperso concentrado, sigo ahí. Final y exhalo. Bien, ahí es donde están caminando. Sigan, sigan, solo yo voy a dar las las pautas. Van a buscar desplazarse lo más lento posible. Ajá. ¿Qué tan lento pueden caminar? Qué tan lento pueden caminar, y donde están caminando lentamente, sientan qué sucede en cada paso. Como estoy poniendo un pie, el talón, continúo con la planta, y como estoy levantando el otro pie, como estoy flexionando. Esto le vamos a llamar velocidad 1. ¿Qué vendría después de esto? Una velocidad 2. ¿Cómo podría yo hacer una velocidad 2? Un poquito más rápido. Vamos a buscar una velocidad 2. Un poquito más rápido. Eso. el balance del peso bien busquemos una velocidad 3 más rápido que eso un poco más rápido uh -huh. creo que todavía estamos como en una 2 y medio vamos a buscar un 3 Vamos a seguir bien presentes en nuestro, en nuestra sensación de caminar. Ahora el 7. Un poquito más rápido, ¿ah? El 7 voy en una caminata un poquito más rápido y apresurada. ¡Vivo!